Para seguir hablando acerca de este tema, cuando son las 7 de la mañana, cero Minutos, quiero darle la bienvenida a don Emilio Rodas, ex viceministro del régimen interior que está con nosotros. Don Emilio, ¿cómo está? Un gusto tenerlo en la Villayala. Buenos días. Buenos días, Milton. Un saludo a Villayala. Un saludo también. De inmediato, ¿cómo se puede asumir una medida como la que está proponiendo el Comité Cívico para esta jornada, don Emilio? Todo esto demuestra el estado del liderazgo cruceño, la crisis estructural que vive la élite cruceña que no logra entender en qué sintonía está el pueblo, la economía, eh, la recuperación económica del departamento y del país y que siguen anteponiendo sus intereses de grupo, ya ni siquiera de grupo, ahora son intereses específicos de dos personas el señor Rómulo Calvo, el señor Castedo, que están movilizando... ...a la dirigencia cívica para que paralice el departamento... ...en la mira de no pagar aquello que de manera ilegal han recibido. Entonces estamos viendo, eh, expectando, estamos viviendo una crisis estructural... ...en la élite, en, en el liderazgo, que eh, no representa ni nivel lo que, lo que pasa... ...ni, ni el, la posición que debe asumir Santa Cruz. Nos están arrastrando a un paro cívico que no tiene ninguna justificación que no entiende la gente por qué tiene que parar, cuál es el motivo, cuál es la, la razón. Hace unos meses pararon por el tema de, de, de una, un proyecto de ley, más o menos era tangible, se podía percibir en el debate, pero ahora la gente no, no está sabiendo qué, cuál es la, la motivación de este paro solo porque el señor Calvo trabajó varios varios meses y recibió sueldo, o no trabajó, pero recibió sueldo, o porque el señor Calvo cobraba como especialista, y sin ser especialista, entonces esas cosas ya no las entiende el pueblo cruceño y refleja la crisis existencial que tiene una élite cruceña cada vez más decadente, una élite cruceña que no está a la altura de eh, el momento histórico que vive Santa Cruz. Don Emilio, esta crisis a la que usted hace referencia será el reflejo de esta división de los sectores también que hoy se ve allá en Santa Cruz, sectores que antes acataban los paros o las medidas que asumía quizá un comité cívico. Sin embargo, hoy en día ya han anunciado muchos de ellos que no van a ser parte de esto por el perjuicio que esto genera. ¿Esta crisis demostrará también esta división que existe en el sector? Claro, porque hay mucha gente que está preocupada por salir de la crisis, está preocupada por reactivar la economía, por, por reponer el empleo que se perdió durante la pandemia, durante el golpe de Estado. Es decir, hay, hay una gente que está en otro ritmo, está en otra visión, está construyendo países, está construyendo economía, está generando empleo y de pronto viene una élite cruceña parasitaria, que eh, les dice hay que parar, hay que parar porque no, no, nos están atacando. ¿A quién están atacando? Están atacando al señor Calvo administrativamente, le están diciendo tiene que devolver la plata porque usted cobró sin trabajar. Al señor otro señor Castelo lo, lo han desvinculado también por la misma razón. Lo mismo pasa con el proceso penal que se le ha iniciado, entonces la gente eh, se refleja esa esa... Esa, esa preocupación de los sectores el sector transporte, ayer ha dicho a nosotros, no, nadie nos paga un centavo no recibimos plata de, de, de nadie tenemos que trabajar a diario los comerciantes han dicho no tenemos por qué parar no tenemos por qué cerrar los mercados porque nosotros vivimos de eso los productores agropecuarios también han dicho no vamos a acatar el paro porque no tiene sentido y así muchos sectores mucho, la banca va a funcionar ahora van a funcionar diferentes eh, empresas privadas porque la gente está, está consciente de que la única forma de salir de la, de la situación de, de, de económica que nos dejó la pandemia es trabajando. Mientras el Comité está en, en otra ruta, no, ellos piensan que vamos a salir de la crisis haciendo paro, y no vamos a salir de la crisis haciendo paro. Claro, ellos estaban acostumbrados a parar porque igual seguían ganando. ¿no? El señor Carlos mandaba parar a todo Santa Cruz, pero él seguía ganando en la caja petrolera sin trabajar. Entonces ahora eh, les, les pide a los cruceños que paren para defender eso. Entonces eh, eso refleja claramente que hay una, una diferencia de visión entre lo que está viviendo el pueblo cruceño y sus su grupos económicos y lo que vive su dirigencia cívica totalmente desenchufada de la realidad. Don Emilio, estas contradicciones a las cuales usted hace referencia se verán también en el panorama internacional, porque recordemos que hace no mucho en nuestro país estuvo el relator de Naciones Unidas, quien ha dejado en claro que no ha evidenciado, después de haber tenido reuniones con muchos sectores de diferentes visiones políticas, sociales, no ha evidenciado persecución política en nuestro territorio. Sin embargo. Hoy se agarran de, de supuesta persecución política para parar un departamento y generar perjuicio económico. ¿Esto también generará a nivel internacional una contradicción hasta con Naciones Unidas? Naturalmente, porque ellos intentan proyectar como persecución política el rendir cuenta ante las instancias jurisdiccionales sobre los actos individuales. Porque no hay nadie en este país que esté siendo procesado por... Una, una determinada posición política, la gente está siendo procesada, lo que está siendo eh, enjuiciado es porque tienen cuentas que rendir ante la ley, ante la justicia, han cometido ilegalidades, no están porque, porque profesen una posición ideológica o porque sean militantes de un partido político, no hay nadie que esté procesado por esas razones. En este país se vive democracia, se vive libertad, podés tener la, la identidad política que querrá, y eh, sin embargo, hay gente que está siendo demandada por la justicia porque ha cobrado plata ilegalmente, otros porque han cometido en, en actos públicos, en acción pública, han cometido ilegalidades, como señora Áñez, sus ministros. Hay otros que eh, todavía están pendientes de llegar ante la justicia porque han formado parte de una conspiración para interrumpir el proceso democrático en nuestro país. Y otros como el señor Calvo, que se dedicaron a cobrar sueldos sin trabajar y ahora quieren que los cruceños lo defiendan. Entonces, eso naturalmente que va a entrar en contradicción contra cualquier sistema de relatoría de Naciones Unidas, que viene al país, se reúne con las partes, escucha incluso a aquellos que dicen que hay persecución política, pero a la larga les, les, les, les muestra que no, es así, que no es así, que no ha habido constatación de ello. Entonces, eh, está totalmente enchufado, está totalmente enchufado. Pero es un reflejo de lo que pasa en la élite opositora, que se refleja en el Parlamento, se refleja en la dirigencia cívica, se refleja en la conducción de la gobernación de Santa Cruz, que está manejando un discurso totalmente eh, desfasado de, eh, del momento histórico que vive el país y que vive el mundo incluso. ¿no? Don Emilio, ya para ir cerrando, Santa Cruz es considerada como el motor económico de nuestro país, tomando en cuenta la producción que genera y el movimiento que hay a nivel industrial. ¿Cómo va a afectar este tipo de medidas eso? Naturalmente que hay, hay sectores que se ven obligados a parar porque hay, hay grupos represivos que violentamente obligan a acatar el paro por tanto hay grupos que, que dejan de producir, son millones de dólares que se dejan de transportar, son millones de dólares de bolivianos que se dejan de producir, la gente eh, deja de ir a su fuente de trabajo, por tanto deja de ganar el día a día, el comerciante no puede eh, hacer, realizar su producto, entonces hay una, una afectación millonaria al país, no son, son, son eh, cientos de millones que pierde el departamento, pero además taponea todo una, un, flujo, un flujo comercial y económico que se genera desde Santa Cruz hacia afuera hacia del país y hacia el resto del país. Santa Cruz abastece gran parte de la alimentación de Bolivia, eh, cubre gran parte de las exportaciones no tradicionales del país y también las tradicionales, entonces hay una afectación que tiene su impacto y eso es responsabilidad directa de esta élite retrógrada, de esta élite incompetente, que no está entendiendo el rol que le toca jugar a Santa Cruz en estos tiempos. Esta élite no, no tiene esa capacidad, ha sido superada por la historia, y no le, importa, no le importa saber que se perjudican amplios sectores de la sociedad cruceña y boliviana, porque está desenchufada de esa realidad. Viven en otro, en otro universo, creen que viven todavía en, en, en la etapa en que, en que la dirigencia cívica era amo y señora de este territorio, ya no es así. Ya no es así, Hay otros actores y la, la economía, la integración son las características de, de Santa Cruz. Don Emilio, quiero agradecerle por estos minutos con Aviala y por supuesto haremos seguimiento a lo que ocurre allá en el departamento de Santa Cruz. Muy amable. Muchas gracias, Milton. Un saludo a todos los compañeros de Aviala. Un saludo también desde La Paz. Y por supuesto, ya lo daba a conocer don Emilio Rodas, ex viceministro de régimen interior, el perjuicio que esta medida va a tener para el departamento de Santa Cruz. Pero bueno, estaremos con más detalles de esto más adelante.